decir que hoy no estamos aquí por un hecho concreto, no estamos aquí para averiguar si yo soy la autora o no de unas supuestas pintadas, estamos aquí por pensar, estamos aquí por revelarnos, estamos aquí por organizarnos y animar a nuestras compañeras. sus derechos, por la conquista de sus derechos y por todas esas trabajadoras que señalan las políticas rancias y machistas de las multinacionales, que quieren mirar para otro lado cuando se denuncian casos de acoso y lo que hacen es reprimir para callar bocas, para que no se denuncien. Por eso estamos hoy aquí y por eso nos volveremos a encontrar el próximo 23 de marzo. Le va a quedar claro a esta empresa que no damos ni un paso atrás. ¿Qué